del artes de los castellanos Cotuí de, Cotuí. de, de Cotuí. atención Cotuí ¿qué le pasa a usted papá? ¿Aplica? yo sufro de tengo, yo me quemé primero me quemé una pierna la pierna izquierda después me nacieron una dos uíseras eh, y no puedo no puedo caminar no puedo caminar puedo hacer nada ¿Quiénes son sus parientes? ¿Usted tiene familia? ¿Usted tiene hijos, hermanos? No, no, no. ¿Esposa? ¿Nada de eso? Nada, yo no tengo nada de eso. No tengo hijos ni, ni hermanos. Los hermanos míos viven en la capital. Ah, bueno, y, usted y, tiene hermanos pero viven en la capital. Y en San Cristóbal hay una también, otra hermana. ¿Qué se recuerda del nombre de ellos? Eh, Maidalena. Yo no me recuerdo el apellido. Bueno. Lo que hay es que, ¿qué usted quiere en lo adelante? Hagan un llamado entonces a ellos o a otras personas que puedan socorrerlo. ¿A usted qué usted le pide? Que, ven, que, que vengan a buscarme porque ya me dieron de alta y yo no puedo. ¿Usted no tiene dónde ir? No tengo dónde ir. ¿Usted quiere encontrarse con alguien que pueda socorrerlo, verdad? Sí, claro que sí. Que puedan atenderlo. Que puedan atenderlo.